Um Y haces agotando, pero siempre estás voces para calmarme. Me gusta como bailar, yeah. Se mueve como el agua, yeah. Me gusta como bailar, yeah. Me gusta como danza, yeah. Yo ahora que lo pienso, mami, nos iremos a más. Ha costado ser un sueño todo para ti. Solo quiero volvernos a divertir. Y ahora que lo Mi energía se está agotando Todo lo que quiero es algo malo, mujer Mi energía se está agotando Pero siempre estás vos para calmarme Mi energía se está agotando Todo lo que quiero es algo malo, mujer Mi energía se está agotando Pero siempre estás vos para